Hola, hola, buenos a todos, aquí somos el comentando un día más en la taberna y hoy volvemos con Total War Warhammer 3, nuestra campaña Los reinos Nosotros vamos a defender el asentamiento de Monte Cobra Vidas. Esto es la zona, eh, bueno, en, en nuestro este, al, un poco al norte, en, en ese paso de montaña que tenemos ahí medio defendido. Vamos a ver, vamos a librar la batalla por, por jugar nosotros. Y, y tratar de causar el máximo daño posible pero no tenemos muchas esperanzas en este en esta defensa porque entre ya solo con el gran centinela nos va a pasar por encima así que hacemos a la idea de que pues, teniendo también el resto eh, que si el, el lanzacohetes es este nada eh, nada nah, nah, nah. o sea tiene doble de caballería o sea esto es una barbaridad Así que vamos a defendernos, vamos a tratar de hacerle el máximo daño posible Aprovechando pues eso, nuestros noblars, nuestros ogros etc Y ya está, si nos podemos quitar algún batallón o, o algo, pues mejor Vale, uff, nosotros no tenemos señor O sea, vamos a tener una unidad esta de ogros que será el, el líder, digamos, del, del ejército Y ya está Vale pues con eso nos vamos a tener ya que posicionar Vamos a aprovechar el terreno A ver si nos podemos quedar aquí en el como en el bosque y, y forzar un poquito a que vengan ellos O bueno, la otra opción es avanzar un poco A ver si podemos llegar nosotros a este bosque antes que ellos Pero con los noblars y tal no me, no me fío mucho De hecho, él diría que tiene el terreno favorable como más alto No lo sé Ah, pues no bueno dispara para arriba ¿eh? vale pues nada como sabemos si nos gusta líneas y ancha oh espérate vamos a ponernos nosotros aquí detrás vale bueno ancha no va a dar para mucho pero vale aquí medio hola oh, es que no, no da vale pues nada medio <coughs> en columna ya luego entraremos Vale, y este el grupo 3 aquí. Vale, iniciamos batalla y vamos a acercarnos rápidamente aquí. Sin pensarlo. Vale, perfecto. Pues nos vamos a poner en este bosque y ya luego nos rotaremos. Claro, claro él se va a esperar. Es que mira cómo está posicionado. ¡Hola, hola, hola, hola, hola, hola! O sea. De un pelotazo a Mesto que son... Es que nuestros líderes son noblas, tío. Vale, nada, no, nada, no, nada. No. El grupo 1, venga. El grupo 2, el grupo 3, vale. Vamos a darle un poquito de calor porque nos vamos a tener que acercar. Pues menos mal que tenemos los, los bosques. Pero si no, vale, vale, vale. vale Vale. Fua, y el gran centinela es que eh, literalmente somos una turba. Vale, tremenda carga. que va, que va, literal, somos una turba Nah, pero imposible, chaval es que entre el centinela y los otros nos han barrido tío. a ver si podemos correr por aquí venga destructivo el centinela contra la morralla que somos nosotros Nah, O sea, no hemos tirado ni 5 minutos, tú Vale, ok, hemos hecho daño, algunos daños Vale, me sirve <ríe> Hubiera ido peor en, en la simulación Literalmente hubiera sido 100-0, no nos han tocado y ya está Ala, A otra cosa Hostia, pero es que es muy bastón el cohete, es una barbaridad bueno, Si nos hubieran sacado ya una aguja de esas que, que hace llover desde el cielo Fua. Vale, bueno, ok, tenemos un problema Además, es fuerte este ejército, o sea Mucho, mucho, mucho tenemos que hacer como para... Encima lo arrasan Buah Feo me parece esto, eh Feo, feo me parece esto Vale, enjambre putrido, nos toca Vale, los muertos errantes, facción destruida Los víboras azules, facciones destru... ¡Olo, oh, olo, olo! ¡Uf! ¡Hola! ¿Qué dices? ¡Hostia! Es que no puedo parar esto La ciudad caída Vamos a plantarle una buena muralla defensiva A la ciudad caída Porque si no... ¿Puedo a nivel? Ah, vale, ya estamos en nivel 3, de todas maneras Le vamos a poner Esto por aquí Villarruinas ¿Qué tenemos aquí? Buah, es que el, Es un problemón el que tenemos Ahora entre manos, eh Pero un problemón Vale, pues vamos a pegar la vuelta con grasientos y vamos a ir a, vamos a subir. Aquí no podemos construir nada. Vale. vale, vale, vale, vale. Es una lástima porque perdemos ese movimiento de ejército, pero bueno. Vale, nuestro cazador nos lo llevamos hacia el norte. Vale, el ejército que estemos amasando aquí lo podemos recoger luego con este señor para defendernos. Donde lo necesitemos, ya sea dependiendo de donde avance ese ejército Pero vamos, nos tenemos que ir moviendo El Valle de los Titanes ¿Esto qué es? Vale, los suministros Vale, vale, vale ¿Y qué podemos construirle aquí? Nada, vamos a meter un edificio de estos de ingresos Y a volar ¿Podemos? Sí, está bien Vale Vale, vale, vale, vale Vale, aquí podemos conquistarlo. Bueno, 100% de corrupción de Korn. Este ejército no lo pillamos. Vale, vamos a conquistar esto y ya está. Colonizar. Mil... ¿Cuántos soldados pierdo? Vale. Perfecto, nos dan tesoro y aumentamos las relaciones diplomáticas. Vale. Vale, el cetro de los titanes Esto es para diente de oro, sí o sí, ¿no? A ver, a ver, descripción. vale, está en la descripción Vale, perfecto, esto es una burrada, me gusta Vale, torre de Ashaír, vale, vamos a conquistar aquí Por 1100 vamos a plantar esto, por, por lo menos Dar un poquito de caña y, y agobiar aquí a la gente Vale, y ahora nos vamos a seguir subiendo por aquí, para el norte, creo a ver, a, a ver aquí que hay, me gusta. Fuah. Necesitamos entrar en el círculo de influencia que no hemos llegado a entrar aún. Porque seguimos desgastados. Ah, vale. Digo. Vale. Vale, aquí podemos construir un montón de cosas interesantes. Vale, estos es mantenimiento. Estos son ingresos. No, esto es crecimiento. Vale, aquí puedo sacar gargantúas En esta frontera nos viene brutalmente bien Vale, por 2000 Me gusta y me lo voy a quedar Además, vamos a tirar, vamos a gastarnos pasta Y vamos a echarte reclutamiento global aquí Porque si no... Oh, son cuatro turnos mm. Feo está esto, entonces Bastante feo está esto, entonces Vale, ¿qué tenemos aquí? Ogros, necesitamos más ogros Bastantes más ogros. Vale. Vale, vamos a sacar con armas dobles. Vale, y además, aquí a este señor le vamos a reclutar tramperos con el reclutamiento global. Bueno, ¿por qué con el reclutamiento global? Espérate. Vale. Y con eso me sirve, porque es que si no, en el siguiente turno nos van a pasar... De hecho. Vamos a dejar Villarruinas a su suerte. Y vamos a, a establecernos aquí. Dime que puedes cambiar de actitud. Bueno, emboscada, no mucho. Buf. Vale, es que si cambio todo de, de patrón, o sea, de, de héroe, vamos a construir un montón más. Pero lo requiere la situación, la verdad. Vale, menos 900 nada más. Bueno, nada más. Llamarlo a X. Vale. Vamos. Vale, con, con Grasinto nos quedamos aquí. Con esto deberíamos hacer desaparecer del caos en una capital provincial o en asentamientos que tengan edificios de la cadena protección. Vale, nos asentamos aquí y todo bien, vale. Vale, vale, te lo compro. Y aquí podemos seguir reclutando cositas. Sí. Vale, pero es lo dicho, nos vamos a esperar para sacar... Eh... Bueno, de hecho, nos vamos a hacer un turno en vacío y vamos a preparar un ejército interesante. Vale, 1.600 tenemos por ahora. Pico de los yetis. Esto era crecimiento. Vale, nada, ¿no? Efectivamente, nada. Uy, trincheras de fango. ¿Y qué diferencia hay entre este...? ¿Y este? Uh, vale. son Obviamente son distintas, ¿no? Pero... Vale, veremos a ver si nos podemos hacer fuertes aquí, aunque perdamos villarruinas. Pero miedo me dan estos dos ejércitos aquí, ¿eh? Miedo, mucho miedo me dan estos dos ejércitos aquí. Vale. Entonces... aparcamos un poquito aquí y ya nos iremos a, a perseguir a Katai, le vamos a hacer daño por el otro lado y ya está, estos que son del dragón o de... o de... estos son del dragón de hierro no, si no me equivoco vale, pues iremos a perseguir estos territorios ¿dónde están? fuá, no tengo ninguno al alcance tú no tengo ninguno al alcance esto está en coordinación bélica con quién no lo sé Uf. Vale, o sea, no, mucho nos tenemos que mover para, para llegar a sus tierras y tocarle un poquito la cara. Vale. Vale. Bueno, es un primer paso, ¿no? Supongo. Vale, ok. Con esto, objetivos. ¿Qué nos queda por completar? Fortaleza poderosa. mejora cualquier asentamiento a nivel 5. Vale, necesitamos 20.000 ahí de... Uf, esto es una locura Islanes Vale Pues veremos a ver qué podemos completar Pero la de conquistas tampoco poco complicada Dicho esto eh, Vale, ¿Quién queda por moverse? Tú aquí estás bien Esto no lo saltamos Vale Finalizar el turno, vale. A ver cómo se queda la cosa. ¿Qué hace Katai? ¿Qué va a hacer? Corte de hielo, vale. Es que no quiero perder ese campamento. Ya hemos invertido mucho en, en mejorar y sacarlo adelante como para ahora perderlo. Lo que voy a tratar de hacer es barrer por. O sea, irme por la zona norte ya, por el otro lado de las fauces. Ojo. Vale, te lo, me gusta, te lo compro. De hecho, ¿puedo contraofertar esto? Pedir pagos. Vale. Uno, uno más. Vale, han aceptado. Me gusta. Vale, vale, vale, vale, vale, Entonces, a ver que no perdamos nosotros. Ese provincia. Una facción obtiene un alma. Uf. Si les atacamos y los vence. ¡Holo! O Se ha puesto todo, todo putrido. Hostia, qué chumbro. Vale. Vale, ¿qué han hecho? Han avanzado Entonces, un poquillo, un ¿eh? Vale. Vale. Aquí podemos continuar reclutando. Es que lo que nos impide construir es la pasta Esto es necesario ¿Gracientus por qué sigue teniendo la maldición? Me lo pregunto de verdad ¿Por qué? Se ha hasta guarnicionado Ah, no Pues no podemos perder el tiempo tenemos que viajar, vale. Vale, esto ya va más o menos en positivo, me gusta. Aquí, vale, por esto nos vamos a esperar, porque seguimos en muy, muy, muy, muy negativos. Vale, vamos a venir aquí al pico de los yetis, al campamento este. Vamos a volcar un montón de ejército. Y así saldremos en positivo, vale. Esto que nos ocupa, esto, esto... Eh, pues prácticamente lo caro, ¿no? Vale, vamos a quitar esto de aquí Que seguramente tendrá menos mantenimiento Intercambiar unidades Vale, perfecto Cerebro galaxia con estas gestiones Me gusta mucho Vale, el Valle de los titanes Uf, uf, uf Es que lo que hay que mejorar es esto A nivel... Dios Dios, Dios, Dios Vale, cuesta un montón esto lo podemos asediar o a la ciudad de los monos, templo del alquimista. Vale, no vamos a reclamar nada más, vamos a ir tranquilamente. Andando, Buah, es que independientemente de cómo caminemos, vamos a sufrir desgaste. Así que me interesa llegar rápido a los sitios. Vamos a asomarnos aquí, vamos a ponernos en actitud de asaltar. Dios mío, que no hay aquí. Nos podemos poner... No, no nos podemos poner a saltar. Vale, vamos a ver si podemos bordear por aquí, por esta zona. Rollo, vale. Y llegamos. wengsu esto no porque ya lo considero perdido. Pero vamos a ver si podemos colarnos en la ciudad de los monos y hacerle daño. Porque esto... Ya tiene bastante peso Yo creo que actualmente contra estos dos ejércitos Somos capaces de ganar con lo que tenemos aquí Pero habría que verlo en combate Así que cuidado y peligro Vale, aquí está acampado Aquí nos hemos medio movilizado ¿Podemos reclutar Más ogros aquí? Buah, no, porque no tenemos Vale Vale eh, vale, esto está movilizado, esto está movilizado, vale, vale, vale, el cazador que tenemos por aquí, ¿dónde está? Uh, la verdad lo he perdido, vale, ¿esto qué es? Es Cavendish. Buah, tremenda vuelta estamos pegando con este señor, ¿no? Vale. Bueno, no tengo ni, ni dinero para saltar. Vale. Empezamos a tener ya... Vale, vamos a acercarnos con esto aquí, nos guarnecemos y aguantamos fuertes ahí. Es que este ejército nos va a pasar por encima, tú. Vale. ¿Quién queda? Sí, tú sabes que estás ahí tranquilamente. Vale, fin de turno. Vale, vale, vale, vale. Movimientos militares. Veremos, a ver. La corte del hielo. Vale, nos hemos movido bien. Derrota decisiva. ¿Por qué misiela? Da, ah, porque han venido con los dos ejércitos tú. Uf. Vale, pues vamos a por ello. A ver cómo nos podemos defender aquí. ¿Es guarnición o es a campo a campo abierto en Villarruinas? Dios. Buah, encima tenemos... Es que este tipo de cuellos de botella les favorecen un montón teniendo en cuenta la cantidad de mierda que nos pueden tirar encima. Cañón grandioso. El cohete incendio. Es que es una vomitera. Muy rollo el imperio con 45.000 alcabuceros, cañones... Y no sé qué, o sea, lo tienen todo. Y en, en estático, plantas un buen muro y ala a bombardear, pum, pum, pum, pum, pum, pum, y se acabó. Qué fuerte, tú. Y además, luego tienes, pues, eso, bicharracos o super bestias que son tus héroes. Ay, es que van a tirar refuerzos, tú. Espérate, a nosotros desplegamos todo de golpe, si sí, no, o sea, a ver, nos atacan a nosotros. Vale. Comenzamos a despliegue. Me gusta. Porque aquí tenemos ciertos este hechizos. Vale. Eh. Es que no nos sale a cuenta desplegar anchos, tú. A ver. Vale, mejor. Ahora bien. Vale, así, más o menos compactos. Vale, y ahora, detrás, exacto, aquí. Aquí. Aquí. Vale, pues nada, así. Vale, esto va a ser nuestro grupo de... Como de pre-choque. A nuestro señor en el 5. Vale, estos dos los vamos a meter en el... 6. Porque como los tenemos que... Micro gestionar bastante. Vamos a ponerlos aquí. A ver si podemos flanquear por este lado un poquito. Un poquito. Pero ya está. Vale. Los tramperos aquí. En el 2, vale, mismo... Vale, y vamos. Vale, sí. Y dos grupos así de. De cuatro ogros. Que son estos cuatro. Vale, y luego. Estos. Uy. Estos otros cuatro. Aquí en este otro lado. Y ya está. Ah, bueno, y nuestro. Bueno, nuestro señor que no lo teníamos ubicado. Aquí, vale. Aquí, vale. Vale. Aquí, okay, okay. Ah, encima perraco porque se re, o sea, se retira para agruparse. Qué fuerte me parece todo esto, tú. Este es el borde ya del mapa, ¿eh? ¿En cuánto viene? En 35 segundos. Leader of butches. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. I am a killer. Windsupper! Follow the Moore's call! Nada, vamos a cargar con esto y lo que sea. O sea, lo que Dios quiera. Ya estamos todos cargando, ¿por qué? Vale, el grupo 4 por aquí, vamos. Así, así, sin pensárselo, vamos para adelante. Mi gente, todos juntos. ¡Hola, hola, hola! hola, hola. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. Vale, me gusta, me gusta, me gusta. Igual gran centinela cuidado, eh, con eso. Oh, ¿Qué dices? Nos hemos quedado aquí sin coger... Oh, y los tramperos igual tú, vale, pues por aquí. Qué bien, qué bien, qué bien esto, qué bien esto, qué bien esto, qué bien esto, qué bien esto. Qué bien esto, qué bien esto. vale, bueno es obvio en retirada la mitad ¿no? pero... vale, vale, vale, vale aquí lo no hemos recuperado venga, vamos, todo el daño posible es bueno, todo el daño posible es bueno Venga, volvemos. A ver, ¿qué más? Venga. Aquí, vale. Joder, la mitad de Agro han marchado. No muertos, desmoralizados y ya está. ¿Dónde estáis? Venga, volvemos. Uy, qué bien, qué bien, qué bien. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Venga, esos daños. Wow, confío aquí en un poquito la retaguardia, ¿eh? Pero. Nada, ya se acabó ¡Yus! ¡Qué va! Sí que tienen 300 centinelas. Hemos perdido el ejército que se supone que tenía que hacer el tapón. O sea, 300 centinelas, no, tiene un centinela, pero es que es una lluvia de balas ahí de, de pólvora. Joder, madre mía, tú. Literalmente va a ser el nombre del capítulo, lluvia de pólvora. ¡Qué dolor! Eh. Diente doro no llega, ¿eh? O sea, el campamento ya lo hemos perdido, seguro. Pero parar estos dos ejércitos no sé muy bien cómo lo vamos a hacer. Vale. Ok, hemos perdido. Ay, lo han arrasado y no lo han capturado. Madre que los trajo. Nah, pues vamos a atacarles allí, eh Vamos a atacarles allí en su casa Pacto de no agresión, te lo compro ¿Tú estás en guerra con alguien? ¿Con quién no estás en guerra? ¿Estás en guerra contra alguno de mis clanes? Mm, diría que no, ¿no? Los colmillos goteantes, no, estos son otros orcos Vale, mira Me parece correcto Te firmo el pacto en agresión Y así no nos peleamos Vale Un botín de mil Crianza de cuernos pétreos, Vale, vale. Pero el punto está en que no podemos criar cuernos pétreos. A lo mejor es un problema. Bueno, aquí... No, aquí no. Aquí son solo gargantúas. Joder. Vale. Corremos más. 19 solo. Buah. Buah. Vale, para defendernos un poco En el Valle de los Titanes No vamos a gastar más pasta por ahora Pico los Yetis Vale, aquí que tenemos buah, buah, buah, buah, buah ¿Qué me estás contando? ¿Cómo de negativo Tiene que estar este ejército Para que literalmente Puedan llevar lo que llevan Huye, huye, claro Claro, y ahora si te ataco yo aquí Estos te apoyan Pff. Me voy a mi casa Bo, eh, Da igual, o sea Vaya o no vaya, me van a reventar Además aquí te apoya La guarnición y el otro ejército este. Dios mío. Vale. A ver, ¿qué podemos sacar de aquí? Que nos interese. Provenientes de asaltos. Bonificación de carga. Provincia de los tramperos. Tributo en Bocallamas. Carne generada Atiborrarse uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Esta no está mal Para mejorar los ogros toro Pero tenemos algo por aquí que queramos tirar uf, uf, uf. Esta está muy bien Pero muy muy bien Vale, vamos a meter esta. Básicamente. Nos va, dar, nos va a dar dinero que necesitamos. Vale, pues... Vamos a desistir. Vamos a adoptar una formación... Una disposición más defensiva. Vamos a reclutar aquí porque se nos va a venir la de Dios. Nada, imposible. Contratar mercenarios ¿Qué podemos contratar? Pues nada, ¿para qué? Vale Este ya lo hemos movido Vale, aquí ya debe Dos turnos más para reclutar Joder Vale y move. es que mover este ejército nos va a costar un montón Vale, dicho esto Este lo subimos a nivel 5 Vale, vamos a meterle en movilidad para llegar más rápido a los sitios A pesar de que ya podíamos poner El siguiente de asesinar, pero Vamos a recuperarlo Vamos a llevarlo aquí a esta zona norte Para debilitar lo que tenga que venir por aquí Vale eh, contratos no hay, ¿no? Ah, wow. Vale, este sabemos que está aquí parado. Vamos a quitarle el modo este. Ah, no. Vale, sí, vamos a meterle a acampar. Y tranquilamente lo dejamos ahí, ¿vale? Edificio dañado. Sí, ya, ya nos hemos dado cuenta. La ciudad caída. Vale, vamos a mejorar aquí el mármol. Vale. Vale. y no tenemos para reclutar aquí Así que... Como ya sabemos Fin de turno Vale, y vamos a dejarlo En cuanto tengamos el fin de turno Cerramos capítulo y a ver cómo se queda la cosa Si tenemos algún ataque o algo por el estilo Corte de hielo ¡Pua! Vale, derrota decisiva Nos defendemos Con... ¡Oh! Este es... Vale, vale, vale Este es el ejército que tenemos en... Es que mira esto... Que salva... Es, literalmente esto es full proyectiles Y te mata antes de que llegues a tocarlo Y te tanquea todo con una centinela Y esto es todo línea de caballería para reventarte Y es... Y es Jin, Que es la dragón de la tormenta O sea, este es su ejército principal Con un héroe nivel 50 Agüita Esto es... Nos van a pasar por encima Pero vamos a, a luchar como se pueda Dicho esto... Cerramos el capítulo por hoy, espero que os haya gustado, que estéis disfrutando de la serie, que se van a venir batallones en los que vamos a sufrir, pero a ver si los vamos a poder sacar adelante, recemos porque sí. Y nada, lo de siempre es recordar que tenemos en la, en la descripción eh, todas las redes de la taberna, que comentamos un poquito de todo y creamos contenido por ahí en Twitter